El cóndor andino, cóndor de los Andes, o simplemente cóndor, es una especie de ave de la familia Catartidae, que habita en América del Sur. El orden al que pertenece su familia se encuentra en disputa. Se extiende por la cordillera de los Andes, cordilleras próximas a ella y las costas adyacentes a los océanos Pacífico y Atlántico. Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta, no posee subespecies. Su especie y su nombre procede del quechua Kuntur. Es una ave grande y negra con plumas blancas alrededor del cuello y en partes de las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo pudiendo cambiar de tonalidad de acuerdo con el estado emocional del ave. A diferencia de la mayor parte de las aves de presa, el macho es mayor que la hembra. Es una ave Carroñera alcanza la madurez sexual a los 5 o 6 años de edad y anida entre 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, generalmente en formaciones rocosas inaccesibles. Posee si una tasa de reproducción muy baja, se espera que al menos ponga un huevo cada dos años. Es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 75 años en cautiverio. Es un símbolo nacional de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo un importante rol en el folclore y la mitología de las regiones andinas de Sudamérica. Ha sido declarado como ave nacional de Colombia desde su aparición en el Escudo Nacional en 1834, además de ser declarado ave insigne en otros países como Argentina, en la provincia de Mendoza, donde se le otorga otorga el título de Monumento Natural Provincial, lo mismo que la provincia de Santa Cruz, mientras que la provincia de Tierra del Fuego lo declaró Patrimonio Natural, siendo el caso más reciente en Chile, le ha otorgado también el título de Monumento Natural de Chile. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la cataloga como una especie casi amenazada, ya que sufre la pérdida de su hábitat y el envenenamiento por la ingesta de animales intoxicados o de los propios zeus envenenados colocados ilegalmente por cazadores y ganaderos. Varios países iniciaron programas de reproducción en cautividad. Él es considerado como un patrimonio cultural y natural de Sudamérica. El cóndor andino es reconocido como una de las aves voladoras más grandes del planeta llegando en ocasiones a ser superado en envergadura solamente por el albatros viajero y el real. Si en el cóndor es más alto, más robusto y más pesado que aquellos. Los adultos llegan a medir hasta 142 centímetros de altura y 270 hasta 330 centímetros de envergadura, con una medida de 283 centímetros y pesan 15 kilos los machos y de 8 a 11 kilos las hembras. Poseen la cabeza desnuda, de color generalmente rojizo, aunque el mismo puede cambiar según el estado de ánimo del animal. Pico de orden muy cortante y terminado en gancho. Las alas son largas y anchas. Las patas son prensiles, poseen uñas cortas y poco curvas y con la inserción del dedo posterior elevada. Las mismas están adaptadas para la marcha y para la sujeción de la caroña, alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 8 años. El plumaje juvenil de ambos sexos es de color marrón hasta alcanzar en mudas sucesivas el característico plumaje negro azabache de los adultos. Una ancha banda blanca resalta en el dorso de las alas y un nítido collar blanco no completamente cerrado al frente, protege la desnuda piel del cuello. Los machos presentan una cresta o carúncula y pliegues en la cara y cuello que aumentan de tamaño con la edad. Alcanza mayor peso y envergadura que las hembras y sus ojos son de color café. Las hembras no poseen cresta aunque, al igual que los machos, presentan pliegues sus ojos son de color rojizo. Es también una de las aves que vuela a mayores alturas del cóndor andino. Puede volar utilizando las corrientes térmicas ascendientes verticales de aire cálido y puede alcanzar hasta los 6.500 metros de altitud. Luego pueden planear por cientos de kilómetros casi sin mover las alas extendidas. El cóndor consume muy poca energía y, merced de su denso plumaje, puede soportar primas gélidos. Los condores son prácticamente mudos al tener atrofiada la sirinque. El cóndor se alimenta de animales muertos. Una vez localizada la carroña, los condores no descienden a comer de manera inmediata, sino que se limitan a volar sobre la mima o se posan en algún lugar desde donde ésta se ve claramente. Uno o dos días pueden pasar hasta que finalmente se acercan. Comienzan a alimentarse en los puntos más accesibles hablando de los cadáveres, es decir, los ojos, lengua, ano, ubre o testículos, abdomen y entrepierna. Con sus fuertes y cortantes picos, desgarran los tejidos y abren los cuerpos, lo que adicionalmente facilita el aprovechamiento de la pieza por parte de carroñeros de menor tamaño. Un cóndor puede ingerir unos 5 kilos de carne en un día y asimismo puede ayunar hasta 5 semanas. También come animales enfermos. En ambiente natural, uno de los aspectos menos conocidos del cóndor es el referido a su reproducción. Los cóndores son básicamente monógamos, es decir, que escogen una pareja y permanecen con esta de por vida. Solo en caso de que uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. El ciclo reproductivo del cóndor, incluido el cortejo, apareamiento, incubación y levante del polluelo hasta su emancipación, dura aproximadamente dos a tres años. La especie posee el periodo de incubación más prolongado entre las aves rapaces. En el momento de estros o celo, el color comúnmente rojizo de la piel de la cabeza se les toma amarillento. Luego de 56 a 60 días de incubación compartida nace el polluelo, el cual es alimentado por ambos padres con carne regurgitada, a los 6 meses ya alimentado por ambos padres con carne intenta dar a sus primeros vuelos en el área inmediata a su lugar de nacimiento y a los 9 el juvenil está listo para acompañar a sus padres en sus vuelos. De ellos, asimila el comportamiento básico para la supervivencia. Al cabo de un año y medio o dos, se integra a la población local y disfruta un lugar en la caroña. El Córdoba andino es considerado una especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue puesto por primera vez en la lista de especies en peligro de Estados Unidos en 1970. Un estado que se asigna a un animal que está en peligro de extinción en la totalidad de una significativa parte de su área de distribución. Las amenazas a la población incluyen la pérdida de hábitat necesario para búsqueda de alimento, el envenenamiento secundario de los animales muertos por los cazadores y la persecución. El Misticismo de su Muerte Los Incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, cuando el animal siente que comienza a envejecer y que sus fuerzas se le acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, Despliega pega las alas, recoge las patas y se deja caer al pique contra el fondo de las quebradas donde termina su reinado. Esta muerte es simbólica, ya que con este acto el cóndor vuelve al nido, a la montaña desde donde renace, hacia un nuevo ciclo, una nueva vida. El cóndor simboliza la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. Era un animal respetado por todos aquellos que vivían en los Andes desde tiempos anteriores al descubrimiento de América, ya que no solo traía buenos y malos presagios, sino que también era el responsable de que el sol saliera cada mañana, pues con su energía era capaz de tomar el astro y elevarlo sobre Gracias las montañas, iniciando el ciclo vital. Vuelve pronto.